¡Buenas rubiqueros! En este tutorial vamos a resolver el cubo de Ruby de 3x3x3, el más comercial. Lo primero que haremos será resolver una cruz en la cara que elijamos. Normalmente se suele coger el color blanco, pero vamos, a gusto los colores. Después pondremos las esquinas, daremos la vuelta al cubo, colocaremos las aristas y después colocaremos la cruz superior. Las, solamente nos quedará por colocar las esquinas. Y después de ello, permutaremos las esquinas para tener totalmente resuelto el cubo. Como hemos dicho antes, el primer paso que vamos a realizar será formar una cruz. Para ello, lo primero que hacemos es elegir un color de referencia. En nuestro caso, vamos a elegir el blanco. La cruz nos quedará de esta forma. Aquí tenemos la cruz formada, pero no nos vale con eso, sino que tenemos que tener las aristas alineadas con sus colores en sus respectivos centros. Es decir, blanco-blanco-azul-azul, blanco-blanco-naranja-naranja, blanco-blanco-verde-verde verde. y blanco-blanco-rojo-rojo. Rojo. La cruz se puede hacer de forma intuitiva, pero para gente que no tiene experiencia con el cubo de Rubik, es mejor seguir un método sencillo. Nosotros lo que haremos será colocar la arista correspondiente, es decir, en este caso, por ejemplo, la naranja blanca en la cara de abajo. De esta forma podremos colocarlo en el centro y girar la cara de forma que quede alineada, es decir, giramos la cara dos veces para que quede justo en la cara de abajo y la llevamos al color, al centro naranja, que es donde debería quedar. Ya está colocada. ¿Qué ocurre? Que el naranja no está alineado con el naranja, sino que está alineado con el blanco. Eso hay que deshacerlo. En este caso es sencillo porque no tenemos otras aristas colocadas en la cruz. Pero para no deshacer la cruz, una vez que las tengamos, si, si nos vuelve a dar este caso, eh, vamos a seguir un, medo, un método que es un poco más largo. Es girar la cara F en sentido anterior. Bajamos la cara D en sentido anterior giramos y subimos de nuevo la D. Así ya está alineado. Lo que tenemos que hacer es dar dos vueltas a la cara F y ya la tenemos con el blanco. Vamos a ver qué arista se nos ha quedado aquí. Bueno, en este caso ha coincidido que es rojo rojo, así que en este caso no hay que hacer nada. Vamos a buscar otra arista, la blanca verde. Aquí está giramos de forma que el verde y el verde queda alineado y giramos la cara f dos veces blanca azul tenemos el mismo caso de antes de forma que para no destrozar la cruz hacemos frontal derecha abajo y de nuevo la derecha damos dos vueltas a la cara frontal. Ya está alineada. Otro caso que podemos encontrarnos es tener la arista entre dos centros. No hay ningún problema, porque hay que hacer lo mismo que antes. Si rotamos el cubo y tenemos en cuenta que esto es la cara F, bajamos la F, giramos la cara de abajo hasta tenerla justo en el centro naranja. Y volvemos a subir F de forma que hacemos F prima. Ya está colocado otra vez. Giramos el cubo. Tenemos ahora la cara F. El naranja tiene que estar alineado con el, con el naranja y el blanco con el blanco. Vale. Pues hacemos F prima. D prima. B prima. Y ahora volvemos a subir la cara d para que vuelva a quedar alineada el blanco con el blanco y el verde con el verde. Lo único que tenemos que hacer ahora es dar dos vueltas a la F. Y ya tenemos la cruz formada. Como he dicho antes, esto lo mejor es hacerlo muchas veces y que te salga de forma intuitiva, porque se puede hacer muy rápido sin necesidad de estos algoritmos. El siguiente paso es colocar las esquinas. El cubo nos tiene que quedar de esta forma. Solamente colocamos las esquinas de la capa que estamos haciendo, no colocamos las de abajo. Blanco con blanco, verde con verde, rojo con rojo, y así para todas las esquinas. Lo primero que vamos a hacer va a ser localizar la, la esquina. Después la pondremos debajo del sitio donde debe, debería ir. Y después de eso, aplicaremos un algoritmo. En este caso, vamos a colocar la esquina blanca, verde y naranja. La llevamos debajo del sitio que le corresponde, que es el blanco, verde naranja. Y vamos a tener tres opciones. Tener la pegatina blanca en F, tener la pegatina blanca en D o tenerla en B. En este caso la tenemos en F. Así que el algoritmo que vamos a aplicar va a ser el siguiente, B', D', B y D. De esta forma hemos colocado la esquina, pero no hemos deshecho la cruz. Vamos a buscar otra esquina, blanca, verde, roja. En este caso, ya está justo debajo del lugar que le corresponde. Pero tenemos la pegatina blanca en D. Hacemos B, F, B' y F'. Y ya tenemos la esquina colocada. Otro de los casos es tener la pegatina blanca en B. Para ello hacemos D', B2 y D. Llevamos de nuevo la esquina justo debajo al lugar que le corresponde. Ahora tenemos la pegatina blanca en D y hacemos D', B', y D y ya está colocada en su lugar. Nos queda la blanca azul naranja. Está aquí. La llevamos a su sitio y vemos lo mismo, que la pegatina blanca está en D. Lo mismo. D' B y D. Otro caso que podemos encontrar es la esquina, tener la esquina en la cara de arriba. Si no sabemos cómo bajarla, lo único que hay que hacer es. Girar, o sea, imaginemos que es esta esquina a la que queremos bajar. D prima, B prima y D. De esta forma ya tenemos la esquina abajo. Y ahora sería colocarla.